Hola muy buenas amigos instalador del aire acondicionado aquí Camilo Sebastián con otro video de valor ya sabes que intento ayudarte a vender tus servicios por internet y el video de hoy trata de eh, una razón fundamental y es por qué todavía no has centrado al mundo digital al mundo de internet de las redes sociales para poder vender o si sea, has entrado has entrado muy vagamente con, con digamos con poca seriedad en cuanto a tomar acción y a la toma de decisiones ¿por qué digo esto? Tenemos una dicotomía, los instaladores, y lo veo por los compañeros que se ponen en contacto conmigo en el canal, que es muy clara y es entre lo conocido y lo no conocido, que es el gran dilema del ser humano de toda la vida. Digamos, tomamos acción frente a cosas que ya conocemos, como por ejemplo, hacer publicidad con folletos, con papelería con buzoneo, con revistas de barrio, con periódicos. Esto lo hemos visto toda la vida, hace 100 años, desde que hemos nacido. Es algo familiar, es algo que conocemos y no nos este, perturba la cabeza tomar acción frente a eso, aunque sea un completo desastre. Es decir, nosotros si nos gastamos 300 dólares en una campaña de buzoneo, de flyer, de folletería para repartir y esto no nos repercute en absolutamente ningún resultado positivo o mínimo, pues este, lo vemos como algo normal, porque como lo hemos visto toda la vida, no pasa nada. Ahora bien, si esos mismos 300 dólares los invertimos en una campaña de publicidad digital para salir en Facebook o en Instagram de forma profesional, eh, y vamos a suponer que no lo hacemos bien, porque estamos aprendiendo, y eh, esto sucede, nos, nos perturba mucho. Por uy ¿por qué metí aquí el dinero? ¿Por qué lo hice mal? ¿Cómo me pude haber mandado por aquí? porque es algo desconocido para nosotros, ¿no? es, es algo muy nuevo que ha, que, que, que ha salido hace poco, relativamente pocos años. Entonces, esto nos pone un freno total a la toma de acción frente a lo que realmente sí que funciona, ¿no? que es, digamos, exponer tu producto, tu servicio en redes sociales, que es donde está la gente, ni más ni menos, esta es la razón. Todo el mundo está en las redes sociales, está en Facebook, en Instagram, están todo el día ahí con el teléfono celular viendo cosas entonces nosotros tenemos que estar ahí donde está la gente pero esto como es desconocido para el instalador es algo que le pone freno a la hora de tomar acción y yo lo que quiero hacer con este video es decirte no te frenes tirá para adelante probá, aprende pone dinero ahí porque es donde está el negocio donde está la posibilidad de que vea la gente tu oferta de valor está en la publicidad digital y no en los medios tradicionales de toda la vida, que eso ya no tiene resultado. Entonces, este video, sobre todo, tiene que ver con eso, la dicotomía entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Si lo conocemos porque lo hemos mamado toda la vida, pues no nos afecta, incluso hasta podemos perder dinero y no, nos, y no se nos mueve un pelo, sobre todo a mí, que ya que en sí no tengo. Pero cuando es algo nuevo, algo que, está, que no hemos visto nunca, no hemos trabajado, no lo hemos escuchado, eh, pues eso nos detiene a la hora de tomar acción y en este momento la toma de acción es clave porque la velocidad eh, para implementar todo este tipo de estrategias de publicidad es lo que va a marcar la diferencia entre que tú estés por delante del resto a la hora de poder vender tu producto o servicio entonces velocidad y toma de acción sin frenos este es el, el concepto de este video de hoy y quiero que lo implementes quiero que lo pruebes quiero que aprendas a eh, a tomar acción con, con publicidad digital para vender tu producto o servicio. Ya tengo otros videos explicando otro tipo de, de estrategias eh, a propósito de todo este mundillo. Hoy solamente quería marcar este punto, eh, sacar el miedo del cuerpo, atender a que esto ya es lo que funciona, hacerlo conocido y que este, no nos este, detenga a la hora de emprender este, acciones publicitarias en formato digital. Eh, esto también es para nosotros Para los instaladores Ya también como puse en otro video Nosotros también tenemos derecho a utilizar Y a aprovecharnos de la tecnología Y por eso quiero invitarte a que este, la utilices Nada más por hoy Te dejo un enorme abrazo saludo, eh, dale a la campanita Suscribite a estos videos Para, para poder este, aprender más cosas Y poder vender por internet Que es la mejor forma de vender A costos mínimos Un saludo y hasta el próximo video